Señores estudiantes, en esta ocasión me referiré dentro del estudio de la gramática a los complementos directo e indirectos de, indirecto de predicado. Entonces voy a empezar por darles, hablarles acerca del complemento directo hay dos procedimientos para reconocer el objeto directo o complemento directo una de ellas es reemplazando el objeto directo por los pronombres lo, la, los o las observemos el ejemplo siguiente la nieve cubre esa montaña miren ustedes la nieve cubre esa montaña en el ejemplo propuesto la nieve cubre el verbo cubrir es un verbo transitivo que necesita porque si digo la nieve cubre no sé qué es lo que cubre pero cuando yo digo esa montaña ustedes pueden observar que es el objeto directo que es necesario no la construcción esa montaña es el objeto directo y se la puede reemplazar por el pronombre la veamos el ejemplo la nieve la cubre la palabra en este caso la es el objeto directo o complemento directo lo mismo sucede en la oración que vamos a ver este momento la vieja locomotora transporta muchos turistas observemos el ejemplo miren ustedes la vieja locomotora transporta miren el verbo transportar es un verbo transitivo porque si yo me quedo ahí nomás la vieja locomotora transporta ustedes no van a saber qué es lo que transporta puede ser personas o cosas o animalitos pero si yo digo la vieja locomotora transporta muchos turistas miren ustedes el, muchos turistas que está en este caso con otro color es para resaltar y decirles a ustedes que ese es el objeto directo o complemento directo muy bien entonces el objeto directo muchos turistas también para reconocer cuando se reconoce el complemento directo se lo pueden reemplazar por el pronombre los miren cómo queda la vieja locomotora los transporta en este caso los es el objeto directo. El otro procedimiento para reconocer el complemento directo es convirtiendo la oración activa en pasiva. Así, la nieve cubre esa montaña. Si observamos, en este caso es una oración activa, la nieve cubre. Cubrir es una oración empleando un verbo que está en activo, ¿no? Pero si yo digo, la transporto, la convierto a esa oración en pasiva, miren cómo queda la, la estructura de la oración. Esa montaña es cubierta por la nieve. Allí se convirtió de una oración activa a una oración pasiva. Esa montaña es cubierta por la nieve el objeto directo lleva preposición a cuando se trata de personas o cosas personificadas por ejemplo el mozuelo guía a platero en este caso si observamos el ejemplo el mozuelo guía a platero platero ya sabemos que es un sustantivo propio de un nombre de de la obra platero y yo del burrito que se llama en esa obra platero no es cierto una cosa personificada por lo tanto se ha empleado la preposición a para designar en este caso a cosas personificadas ¿no? continuando me referiré en este momento al complemento indirecto del predicado para que haya complemento indirecto es indispensable que la acción del verbo transitivo recaiga en el complemento u objeto indirecto ya sea en daño o en provecho por lo tanto el complemento indirecto qué es es el sintagma nominal o palabra que se refiere a la persona animal o cosa ¿Para quién se realiza la acción? Observemos este ejemplo. Traigo flores. Mire, el traer es un verbo, como habíamos dicho anteriormente, transitivo. Traigo, es necesario tener el, el complemento directo: flores. ¿Ya? Para mi madre. Miren ustedes, traigo flores para mi madre. Compré hierro para mi casa. Ejemplos de complemento indirecto. Envié una invitación a la secretaria. Como ustedes pueden observar en todos los ejemplos expuestos. En el verbo traer, en el verbo, perdón, para referirme a la lámina anterior, era, a ver, traer, traigo flores, y en este caso el verbo enviar, una invitación, ¿a quién? A la secretaria, ¿no? Entonces vamos a plantearnos una, una interrogante como la siguiente. ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto? Para reconocer el complemento indirecto se hacen las siguientes preguntas. ¿A quién? ¿Para quién? ¿A qué? ¿O para qué? Seguidos del verbo y su complemento directo, como vimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, Jacinto prepara la red. Miren. Jacinto prepara, ese prepara es un verbo transitivo ¿Qué es lo preparado? La red, ese es el complemento u objeto directo, pero para ¿Qué prepara la, la red? Para él, ¿Para quién prepara la red? Para el pescador, pregunta ¿Para quién prepara la red Jacinto? Entonces, allí estamos encontrando o identificando el complemento indirecto otra forma de reconocer el complemento indirecto es reemplazándolo por uno de estos pronombres le y les. Ejemplo. Si observamos, la radio difundió la noticia. ¿A quiénes? ¿A quiénes difundió la radio? A sus oyentes. Ese es el complemento indirecto y si les reemplazamos por, por los pronombres en este caso les la radio les difundió de esta forma ustedes podrán identificar en este caso el complemento indirecto de la oración de las diferentes clases de circunstanciales yo les voy a proponer ahora unas generalidades respecto a lo que son los circunstanciales ¿Qué son los circunstanciales? los circunstanciales son modificadores modificadores miren que indican las diferentes circunstancias en que se realiza la acción del verbo miren ustedes las circunstancias indican los circunstanciales las diferentes circunstancias los hay de modo, de tiempo, de lugar de argumento, de negación, de afirmación, bueno hay muchísimos circunstanciales como circunstancias existen si es posible decirlo así ¿no? bueno atención los circunstanciales pueden reconocerse por medio de preguntas dirigidas al verbo si hablamos de lugar dónde o por dónde si hablamos de tiempo, ¿cuándo? ¿Y si de modo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y si decimos un circunstancial de cantidad? ¿Cuánto? ¿Y si de compañía? ¿Con quién andaba, por ejemplo? ¿Con quién andaba? ¿María andaba con su hermano, con su novio, con.? con su compañero con su profesor de instrumento con qué. solamente les daré unos ejemplos porque ustedes tanto en el texto básico como en ella tienen infinidad de ejemplos más lo que ustedes con su interés su creatividad pueden desarrollar o, o identificar en las lecturas literarias en las lecturas que ustedes realicen en libros de su especialidad ¿no? Ahora veamos los ejemplos. La madre arrulla. Miren, de modo, ¿cómo arrulla la madre? ¿Cómo arrulla a su hijo? La madre arrulla amorosamente a su hijo. Ese es de modo. No puede ser ni de tiempo, ni de lugar, ni de instrumento, sino cómo arrulla la madre a su hijo. La pregunta para que ustedes sean capaces de identificar ese circunstancial la madre arrulla amorosamente a su hijo es un circunstancial que es empleado es de modo observemos otro ejemplo la maestra corrige poco a sus alumnos ese no puede ser de modo ni de instrumento sino de qué de cantidad cuánto cuánto corrige ¿Mm? entonces vemos que en el ejemplo propuesto la maestra corrige poco a sus alumnos es un circunstancial de de, de cantidad. Si digo Romeo viajó con Julieta a Verona, igual de compañía, ¿con quién viajó Romeo? Y si digo la gitana cubrió su, cubrió su rostro con un velo, igual ¿con qué cubrió? Ese puede ser de medio o de instrumento. Finalmente termino animándoles siempre a que sigan adelante y de leeré la siguiente expresión, el triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Gracias.